Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un lance del que estoy muy orgulloso. He abatido un diamante de gamo de 275 puntos a 305 metros, así como otros lances de gamos Y como postre me encontré un ciervo chiquitín en Teogoroa. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Nos acercamos al lago grande de Puquemareo. Vamos a acercarnos a la orilla, donde tengo localizado varios bebederos. Mira, ahí vemos unas hembras... Ahí vemos un macho, un nivel 5 media, un nivel 5 media. Madre mía, está más de 300 metros. Voy a mirar aquí por la orilla a ver si tuviera algún otro lance que pudiera hacer. No vemos nada. Volvemos a marcar al bicho. Ahí están. Madre mía, qué puntuación tiene, madre mía, de máxima, si diera eso la verdad. Nos vamos a tumbar para poder tener mejor precisión. Calibramos a 300 metros, respiramos y disparamos. ¡Cómo ha caído! Lo vemos otra vez, madre mía, ahí se ve el impacto, qué preciosidad. Madre mía, qué bicharraco a más de 300 metros. Espero que no, que nos dé un diamante. Si no sería una lástima que fuera un troll. Pero simplemente por ese disparo merece la pena. Ahí vemos, mira, ahí tenemos un animal nivel 3 y unas hembras. Así que voy a intentar hacer ese lance también desde aquí. Apuntamos y disparamos. Le hemos dado, pero creo que le ha impactado a la columna porque ha salido, ha salido corriendo. Voy a mirar a las otras orillas. Mira, ahí vemos una hembra. A ver si hubiera más machos no vemos nada pues así no nos queda más que ir corriendo vamos a, a dar la vuelta a la al lago sería bueno que, que tuviéramos barquitas como han puesto ahora en Mississippi, que podemos cruzar de un lado a otro ahí vemos la, las hembras corriendo no me gusta disparar hembras no tengo necesidad de hacer de hacer caja pero recomiendo que a los que estéis empezando disparéis a, a todo lo que se menee porque así es una forma de conseguir puntos de rifle y conseguir dinero para luego comprar munición y nuevas armas. Vemos ahí que se nos está señalado el, el hábitat. Vamos a, a poner el mapa para que veáis, no veis aquí en el lago de Puquemareo. Vemos que tenemos la. por la presión energética que hemos visto que tenemos las dos muertes confirmadas. Así que vamos a, a recoger primero al nivel 3, que nos va a pillar más cerca, y luego recogeremos al nivel 5 media. Vamos a echar otro vistazo por aquí. A ver si hubiera algún otro animal. Ah, no. Y ahí tenemos un macho nivel 4. Está muy muy largo. 370 y tantos metros. Disparamos, hemos fallado ese. Y ese también. Y ese sí, ese sí le hemos dado. eso le hemos dado. O, ...o simplemente se ha, se ha espantado... ...vaya, nos hemos quedado sin munición... ...vamos a ver si lo vemos... ...no, ya no puedo hacer ese lance. ...ya no puedo hacer el lance... ...hemos desperdiciado la, la oportunidad... ...pero bueno, en fin... ...no siempre vamos a acertar... ...pues seguimos dándonos una, una carrerita... ...puesto que ya hemos visto que las hembras han, han huido... ...y no creo que encontremos más animales por esta zona... ...quizás se la orilla de enfrente... Que nos pilla largo si pues sí lo podemos ver porque no nos van a escuchar al correr es una lástima haber fallado aquel porque era un, un animal bonito tiene una cuerda bonita pero en fin el mejor escribano echa un buen borrón de vez en cuando pues seguimos corriendo por aquí ya no se nos van a poner la, las pulsaciones un poquito altas no nos importa yo creo que estamos llegando ya a la zona de, de impacto del primero vamos a seguir mirando vamos a sacar el gps le decimos al perrete que se venga con nosotros vamos a ir a un poquito ya más calmado para que se nos relajen las pulsaciones y decirle a perrete que no lo busque vamos perrete búscame ese viejo que había aquí en el nivel 3 nada parece que vamos a ir nosotros más rápido que parece, la verdad es que estoy nervioso por el 5 MDS, vemos aquí un impacto, un sangrado medio, o sea, no, no, le hemos dado, no le hemos dado bien, debería haber sangrado más, lo vemos que ya que lo busque, ya lo está buscando, sale corriendo, vemos aquí otro sangrado medio bajo, así que yo creo que, que nos va a penalizar el disparo que hemos hecho, la verdad es que era un disparo bastante largo, pero bueno no tenemos tampoco excusa por eso ya vemos aquí el contorno del animal vamos a ver un nivel 3 nos ha penalizado un bronce 91 con 20 nos debería haber dado una plata bajita pero una plata fin de cuenta y ahora sí ahora le hemos dicho que busco saber y vamos a buscar al al que nos interesa a ese nivel 5 media posible diamante o no ya lo veremos ahora pero un disparo certero a 300 y pico metros, ahora saldremos duda la, la distancia Ya parece nos llama Voy a correr porque estoy un poquito nervioso Vamos a sentarlo, que quiero hacer una foto Quiero hacer una foto para el vídeo Vamos a ver, yo creo que sí, madre mía, que cuerna tiene ¿Eh? Ahí vemos otro corriendo, ahí vemos otro corriendo, pero no, no, no me da tiempo No me da tiempo, no lo había visto cuando nos hemos acercado Así que vamos a hacer la foto muy bien, perfecto, y ahora vamos a ver la puntuación que tiene este bicho, madre mía, un diamante 275,70 a 305 metros le hemos dado en el pulmón y en el hígado, madre mía, yo cuando he visto la, el disparo... He visto que era un poquito trasero pero hemos tenido suerte ¿Qué cornamenta tiene el animal así que lo vamos a disecar y os voy a poner mapa aquí en quemareo para que veáis esta mañana he estado cazando gamos en, en los dos lagos hechos de aquí que son lo, los abrevaderos que tengo lo, localizados. Madre mía, 305 metros, qué bicharraco. Yo creo que es uno de, lo, de los más grandes que, que he cazado, sino el más grande. Vamos a seguir mirando por la orilla de enfrente. A ver si se han calmado los animales, se han vuelto y podemos hacer algún otro lance. Mira, ahí tenemos una hembra. Vamos a acercarnos un poquito más. Puesto que había visto que había más animales. A ver. Mira, allí tenemos un, un macho nivel 4. También está está ladito. Pues nada, nos vamos a ir acercando despacito por la orilla. Y a ver si podemos hacer el lance nivel 4. Miramos otra vez. Nos vamos a ir acercando y mirando poco a poco. Mira, ahí vemos el, el que salió corriendo por aquí, un nivel 4. El que no pudimos hacer el lance antes. Voy a ver si lo puedo disparar desde aquí. Bien, ese ha caído muerto. Madre mía. También estaba larguito y vamos a buscar el otro nivel 4, vamos a acercarnos un poquito más, vamos a buscar el nivel 4 que hemos visto antes para poder hacer el lance. Mira, ya está bebiendo tranquilamente, no llega a 300 metros, o es sea, una distancia óptima, nos agachamos un poquito, apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto, ya vemos cómo se le baja la, la presión y ha caído. Pues nada, vamos a, a recoger a esos dos niveles 4 que la verdad es que, que no está mal, no están mal los lances que estamos haciendo aquí en Puque Mareo, en los hábitats de, de bebedero, desde luego que que me gustan lo, los cambios que ha habido de, en los hábitats, así que aunque creo que no creo que en esta reserva no, no se hicieron cambios, no lo sé, estoy seguro que fue en cuatro colinas, en sabana. En, en el rancho y no sé si aquí se tocó no sé pero bueno vamos corriendo por aquí que tenemos un, un pequeño pasillo de un mismo entre, entre las la dos pequeñitas masas de agua y yo creo que estamos ya ya cerquita la verdad es que se nos ha escapado antes cuando íbamos a hacer la foto pero mira hemos tenido suerte lo hemos encontrado y hemos podido hacer el lance a la carrera que ha sido un, un disparo bueno que ha caído también de golpe, o sea, eso significa que le hemos tocado o bien doble, doble pulmón o pulmón y hígado, o sea, un disparo largo, así nos compensa con lo que fallamos a, a, al principio, en fin, estamos llegando ya aquí al, al puesto elevado que tenemos aquí, de caza, ya vemos ahí el contorno y vamos a ver la, la puntuación que nos arroja vamos a caminar para que nos bajen un poquito la, las pulsaciones y a ver qué puntuación tiene este nivel 4 un oro 175,90 efectivamente le, le hemos tocado el hígado y el, y el pulmón la verdad es una forma pequeñita pero una forma aceptable y vamos a, a recoger al otro venga carrete, búscamelo escuchamos un macho de, de venado por aquí así que vamos a ir despacito y ahora sacaremos el reclamo e intentaremos darle caza ya vemos enmarcado el, el otro hábitat del bebedero o abrevadero llamamos al, al ciervo a ver si nos contesta y, y se acerca puesto que esta no es hora de, de beber vamos a recargar la munición Venga, parecte, búscamelo, que ya sí me lo tienes que encontrar. Que no tenemos que estar muy largo. Si ya vemos que el carrete sale.. sale corriendo. Escuchamos aquí otra vez. Vamos a sacar el reclamo. Vamos a echarnos olor. Que se nos ha agotado. Porque cuando miramos hacia él.. Eh, seguramente nos da el aire llamamos otra vez antes de recoger al, al gamo otro oro 183 con un poquito más grande se ha sido en el pulmón y vamos a por el ciervo a ver que dónde está este venado ya lo escuchamos allí vamos a ir despacito mirando a ver si lo localizamos No lo veo. Sacamos otra vez el reclamo. Lo llamamos para que nos conteste. La verdad es que este es uno de los reclamos más efectivos que podemos encontrar en el Hunter. Junto con el de pavo. ¿eh? Hay otros que no funcionan tan bien. Pero este sí. La verdad es que este es un, un reclamo muy bueno. Y, y contesta muy bien tanto machos como hembra de, de ciervo. Dice que también vale para ciervos chica. Pero no... Yo no lo he comprobado. Está muy cerquita y lo vemos... Así que cogemos el 308, vamos a ver que estáis detrás del árbol, nos vamos a mover un poquito, no tira por cuerna muy grande, respiramos y disparamos. Animal abatido, le hemos dado en el pecho, no, no tardará mucho en, en caer. Yo por la cuerna sería un nivel 5, nivel 6 bajito, si sí, vemos que, que ya, ya, ya está muerto por la presión le decimos a perrete que lo busque así que vamos a ir andando ahora sin correr no vaya a ser que hubiera más ciervos y poder hacer otro lance ya perrete sale corriendo nos contesta allí otro ciervo pero vamos a llamar para que se acerque mientras recogemos este ya perrete lo ha encontrado está allá al lado ya vemos el, el contorno del animal vemos el sangrado allí a ver si localizo a este ciervo. Perrete nos está llamando. Que sí, perrete. Oh, madre mía, lo hemos dado en, en órgano vital, ¿veis? La sangre que estaba ahí. Vamos avanzando despacito por si podemos localizar. Aquí contestó la llamada. Allí no contesta. A ver si lo localizo, pero... No, no lo he Pues nada, vamos a, a recoger al ciervo ¿Qué puntuación tiene? Va a ser una plata seguramente Sí, una plata, un nivel 661, 20 Y a ver si contestar a este que está por aquí Y podemos hacer un lance Porque la verdad es que no se está dando mal el juego Y nos agachamos. Llamamos, le decimos a, per a Perrete que se pare Y nos contesta allí, vamos a buscar, está detrás de la lomita nah, es una hembra, vaya por Dios, es una hembra así que voy a seguir llamando por subir a algún macho, pero si es una hembra no, no voy a hacer ese lance llamamos otra vez no contesta, a ver, miramos pendiente pues nada vamos a acercarnos a la orilla porque si es una no, vamos a acercarnos a la orilla porque si tuviéramos algún gamo bebiendo ahora que ya ha pasado un, unos minutos ya han, ya han vuelto a beber nos vamos a acercar a la orilla vamos mirando por mira, contesta ahí es la hembra si es una hembra no, no vamos a perder el tiempo en una hembra puesto como he dicho antes no necesitamos ya prácticamente ni los puntos de rifle ni la ni el dinero ni las moneditas para comprar munición os voy a poner el mapa para que veáis y me voy a y me voy al puesto a, a recargar munición y ya que estamos aquí en el puesto os pongo otra vez el mapa para que veáis aquí en puque mareo donde ha sido y yo creo que me voy a ir a montar el, el vídeo